¿Estás cansado de no tener nada en tu Clash Royale? ¿Tener las cartas y siempre y no poder mejorarlas? ¿Ni poder comprar gemas? No te preocupes, yo te voy a traer la solución, no te preocupes vas a ir a la descripción y le vas a presionar donde dice link de lo mostrado en el video justamente ahí sigues todos los pasos y lo descargas, como ves puedes comprar lo que tú quieras, cuando tú quieras y donde tú quieras a mí yo la verdad no sé jugar Clash Royale como ningún juego se juega, pero Tú serás todo un pro con esas nuevas cartas Como veis puede salir Legendarias, pueden salir Normales, épicas, comunes Especiales De todo tipo de cartas Yo compré este kit especial Que no sé cómo se llame que me traía creo que ciento y tantas cartas espero les esté gustando el video no olvides suscribirte darle a like, a la campanita ya sabes ya que estás por la descripción para que lo puedas descargar aquí me están saliendo unas legendarias estoy esperando porque no sé por qué pero tardan demasiado en salir y ahorita vamos a ver tienes todo desbloqueado tienes oro, tienes esmeraldas Tienes los emotes desbloqueados, todos los emotes desbloqueados los tienes. Tienes las cartas las puedes desbloquear con los cofres, puedes reclamar cofres siempre que tú quieras, no importa qué cofre quieras. También puedes comprar co cofres con clave con gemas, también te puedes unir a las a los eventos que cuestan gemas, también puedes unirte también puedes crear tu clan mejorar tu clan, hacer tu clan más pro, hacer tu más o más pro, tienes todos los emotes tienes todas las skins de todos los lugares, puedes tener todo lo que tú quieras y siempre has querido, nada más tienes que ir a la descripción de este video apretar el link que te dije la otra vez y con eso ya lo tendrás descargado Solamente sigue los pequeños pasos y vas a descargar tu APK. Una vez abierto, como te puedo mostrar aquí, vas a tener todos los emotes disponibles para burlarse de tus enemigos. Y que le digas, jaja, son unos noob contra mí nunca van a poder. Aquí te puedo mostrar cómo voy a comprar un cofre que puedes comprar con las gemas que tienes. Aquí te estoy mostrando cómo compré el cofre con las gemas que tengo. Lo único que también que puedes hacer es comprar mucho oro que también te va a servir demasiado para mejorar esas cartas. Aquí vas a poder mejorar tus cartas. Ahorita les voy a mostrar, nada más que para que veas que todos los emotes los tienes. No hay ninguno que falte. Aquí vas a poder mejorar todas tus cartas y hacerte tu mazo lo más pro que puedas, así vas a poder tener, vas a ganarle a todos los jugadores y van a decir, ah es hacker, es hacker, pero no, solamente eres el mejor en Clash Royale. Aquí te estoy mostrando cómo puedes mejorar tus cartas a nivel máximo, para que puedas decir, ja yo soy el más pro de todo Clash Royale. Como ves yo estoy mejorando el mago de hielo a su nivel máximo. Ahorita ya lo tengo en nivel máximo. Y puedes subirte de nivel así de fácil. Ahorita voy a, voy a poner el mago eléctrico. Y espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle a la campanita, compartirlo a sus amigos. Y espero les haya gustado demasiado. Ya saben que un like no cuesta nada. Hasta la próxima.